Realmente es una situación que podríamos decir que es impredecible lo que podría pasar en el PLD, pero mucha gente eh, o mucha gente confluimos en que va a haber una división, tal y como pasó en el reformista, luego pasó en el PRD y ahora se prevé puede predecirse que es posible hay una división si se impone la, la reelección. Tú sabes que son dos grupos. Yo particularmente, eh, hasta ahora no estoy eh, con ningún grupo, yo soy candidato a regidor por el municipio de San Francisco de Macorís, por un partido realmente de la alianza, el Partido Cívico Renovador. Pero eh, ciertamente eh, es evidente que... En el, en el comité político, de 34 eh, miembros que tiene miembra, hay 22 o 24 que están a favor de la reelección. Por lo que eh, se prevé que va, va, se va a materializar la, la, la, la reforma, pero eso podría traer un desenlace fatal, letal, en contra de la institución